¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez Y les doy la bienvenida al canal de Silocracia Donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende Con el tiempo y en el camino Y queremos hablar de la sencillez Porque la sencillez es la base de la elegancia Y por eso queremos hablar, a usted, hablar ahora acerca de Una imagen y un outfit minimalista Que es lo más sencillo que hay Pero a su vez es también fino y elegante la célebre Madame Coco Chanel decía que la sencillez es la clave de la verdadera elegancia y es precisamente con esta sencillez con la que se produce un outfit minimalista adoptar un estilo minimalista al vestir tiene como lema menos es más este estilo tiene como emblema la ligereza y la sobriedad a cambio de elegancia y sofisticación